Hola, bienvenido. Bienvenidos a esta formación para descubrir, aprender la meditación. Ah, hay una parte de esta presentación, hay una parte más teórica que pondremos a continuación, donde te describiremos cada meditación, o las más conocidas, con el tipo de técnicas que se utiliza, cada una está adaptada a lo que las personas sienten y resuenan. Hay tantas meditaciones como personas. Mi opinión personal por todo este tiempo meditando es que no sigas ninguna meditación, que acabes creando tu propia meditación, porque la intensidad que emite y que sientes aumenta de una forma impresionante uh, el rendimiento demostrado medicamente que, que genera la meditación. Yo puedo seguir uh, la meditación que se me ocurra cualquiera que quieras oír, la, la zazen tonglen, la meditación de luz, la vipassana, hay muchísimas variantes pero como la tuya propia no va a haber ninguna porque es la adaptación a tu, propio, a tu propio proceso y en ese momento estarás en una situación de ser creador por lo tanto pasarás a otro nivel cuando vayas avanzando yo te acompañaría a sentir la emoción de tu propia evolución y no quedarte estancado en ir repitiendo las meditaciones de los demás, incluso a ir variando de tipos de meditaciones, hay un tipo de meditación guiada yo es la que suelo realizar para la gente, sobre todo para cuando vamos empezando, hay otra meditación que es acompañada, que no se habla tanto, hay otra meditación que es muy rígida en sus posturas. A veces hay que vivir esas diferencias para saber y acabar creando uh, pues la que sea la tuya. Vamos a hablar un momento de las posturas. Es indiferente si estás estirado, si estás sentado, si estás en posición de flor de loto o, o de cabeza para abajo. Siente tu postura. Eh, las primeras meditaciones intenta probar diferentes posturas, la misma meditación en diferentes posturas y sentirás, uh, descubrirás cuál es la ideal para ti, mm, va a ser la mejor, uh, yo te puedo hacer un tipo de meditación que ponemos la espalda totalmente recta, 45 grados, inclinación de barbilla, estiro el cuello y me quedo mirando a una pared durante horas, una meditación contemplativa. Si yo no me siento cómodo o me está doliendo, uh, o tengo una hipercifosis, una hiperlordosis en la columna, con lo cual estoy forzando, voy a estar pendiente de eso menos de lo otro. Entonces, esa falsa disciplina, desde mi perspectiva y con respeto a los demás, uh, esa falsa disciplina, voy a perder mucho tiempo, voy a ganar tiempo Buscando cuál es la mía. Todas las meditaciones se basan en la respiración y la manera de centrarse en la respiración. Tanto si respiras de una manera como si respiras de otra, siempre se va a basar en la respiración. Por eso en esta formación nos vamos a basar en aprender a respirar para la meditación, sea cual sea. Después simplemente es una pequeña adaptación a cada meditación que quieras sentir. Ah, en la primera cápsula que pondremos, esta es la introducción, en la primera cápsula pondremos ah, los diferentes tipos de meditación para que puedas seguir y sentir. Ah, pondremos algún enlace para que puedas ir directamente, pues, fácilmente a Youtube a buscar algún tipo de estas meditaciones. En algún caso he encontrado alguna que es, es entrañable y es agradable eh, y para que puedas incluso experimentarla y de esta manera pues, ir sintiendo y después pondremos alguna de las meditaciones de luz, por ejemplo, pues es la que a mí me gusta practicar, pues lógicamente es la que quiero compartir. Uh, obviamente sin darle más prioridad que las demás, ni menos que las demás, pero si es la que yo siento y es la que a mí me resuena, es más fácil que comparta y te llegue la emoción de esta meditación. ¿De acuerdo? Uh, nada más, uh, hasta aquí la introducción, y la siguiente ya ponemos la cápsula con la, con la práctica. Gracias.